si nunca has oído hablar de ellos o eres extremadamente joven y no deberías estar viendo este canal o eres un ermitaño o a lo mejor eres de otro planeta todos hemos oído o visto algunos jeans Levi's y creemos que sabemos algo de ellos pero lo que quizá ignoramos es que cuentan con varios modelos que son sin duda los cortes más imitados y comprados en el mercado de la mezclilla y hoy te hablaremos de los Levi's 511 ¿por qué vamos a hablar de ellos? te vamos a dar el motivo el modelo 511 de Levi's se ve como un par regular de denim a primera vista Aunque también pueden verse ajustados Debes saber, querido estilócrata, que existen varios ajustes de este corte Uno de los más destacados es el, es el commuter Que se ha diseñado y promocionado como jean especial para quienes se transportan en bicicleta Tal como lo escuchaste Son jeans con los que no se atletarán en la cadena de la bicicleta si tú sueles usar este medio de transporte sabes a lo que nos referimos pero independientemente de que hagas bici o no el diseño de estos jeans es excelente la, la idea detrás de la gama es que las sutiles adaptaciones e innovaciones hacen que sus productos sean más cómodos sin comprometer el look de unos jeans clásicos no es que solo si utilices la bici te vayan bien los 511 en realidad te le van bien a quien sea Además. Estos jeans prometen soportar la prueba más dura de todas que es la prueba del tiempo 2. Las características de estos jeans Levi's 511 tiene la parte trasera de la cintura un poco más alta que la mayoría y esto ayuda a evitar la brecha incómoda y bastante antiestética que pueda aparecer entre la camiseta y los jeans La cintura también tiene un cinturón de almacenamiento U-lock integrado esta es una innovación ordenada para ayudar a repartir la carga de un candado y evitar que se rasguen los bolsillos de los pantalones los bolsillos están reforzados con esto se garantiza que sean un poco más duraderos el tejido en sí también está diseñado para soportar la prueba más la prueba del tiempo y tienen un acabado Eco Repel que protege el material y las piernas de agentes externos como puedes ver los Levi's 511 no solo tienen un aspecto genial Sino que también tienen muchas características funcionales. Además, su color oscuro y sus pernelas contorneadas no solo se adaptan al movimiento, sino que también disimulan la suciedad. Obviamente, también son cómodos. Además, el 3% de elastano con el que están fabricados les posibilita estirarse, y esto implica que realmente se mueven con tu cuerpo. Por supuesto, esta tecnología está respaldada por los 140 años de herencia, estilo y calidad de Levi's Tercero, El corte Obviamente los jeans 511 Slim Fit de Levi's son más ajustados que los jeans estándar Pero, ¿qué tan ajustados? La respuesta es sencilla Son el paradigma de los jeans Slim Fit Recuerda, estilo que ataque Slim Fit no quiere decir skinny Es decir, todavía no están tan dentro del paradigma de lo normal si estás buscando un par de jeans que te ayuden a mostrar tu figura pero no quieres un ajuste del tipo skinny entonces estos vaqueros 511 funcionarán muy bien para ti solo recuerda que para portar dignamente estos pantalones tienes que tener una buena figura o al menos una figura regular si no es así mejor decántate por otros los 511 fit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 a no usar botas de trabajo pues no encajan bien con la abertura de las piernas en general los 511 se ajustan mejor con zapatos o tenis casuales un defecto sobre los Levi's 511 es que el material varía dependiendo del color que elijas estos grids significa que el ajuste real del jean puede diferir ligeramente a causa del color así que te recomendamos probarlos antes de comprarlos incluso aunque tengas otros 511 en general, la diferencia de ajuste es mínima, pero existe y debes considerarla. 5. ¿Demasiado ajustados? Mira, si lo que buscas es un par de jeans que te dé un look a medida, pero no quieres que sean demasiado ajustados, entonces quizás te preguntes si los Levi's 511 son los correctos. Esto por supuesto es un poco difícil de responder, porque mucho depende de tus preferencias si no quieres en lo absoluto unos jeans que se ajusten mejor decántate por otro modelo como los 513 estos tienen un ajuste a medida a través de la cintura pero tienen una pierna de corte recto que se ve un poco más relajada y quita cualquier noción de jean skinny ya te hablaremos de ellos en otro video otra cosa importante a tener en cuenta al dimensionar unos vaqueros es la posible contracción como la mayoría de los jeans los 511 se reducen pero su contracción es mínima y si sigues las instrucciones conseguirás que casi mantengan su forma original. También considera lo que te mencionamos sobre el color. Dependiendo de este, los pantalones se pueden encoger un poco más o un poco menos. Los colores que te recomendamos son los de color mezclilla claros, los medios y los oscuros. El negro y gris difuminado también son excelentes. Hay una versión de print de camuflaje que quizá quieras considerar. Amigo estilócata, dinos qué opinas de esta información.